Hola Loja, hola a toda nuestra familia, un mensaje desde el corazón con nuestra fundación, nuestra Loja querida, nuestra Loja amada, pronto esperamos estar allí contigo, con nuestra familia, los amamos, y en estas fechas tan especiales, pues que viva Loja, y también te pase una feliz Navidad, felices fiestas para todos los lojanos y las lojanas en el mundo entero. Que viva Loja, desde esta magia que tiene la ciudad de Sevilla.